Estamos ya en contacto con el licenciado Carlos Slim Ruiz, viceministro de Tesoro y Crédito Público. Licenciado, gusto de saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, Roger. Un saludo para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación a su prestigioso medio. ¿Usted está en Santa Cruz o en la Ciudad de La Paz? Estamos en la Ciudad de La Paz, en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El trabajo no para peor en este tiempo donde realmente se necesita de ver las medidas a tomar para paliar justamente este bache por el cual estamos atravesando, ¿no? Muy bien. Felicidades por, por el cargo. Eh, eh, se merece. Usted es, es un profesional muy, muy, muy capaz, es joven y sé que eh, está eh, rodeado además de un, gran, de un gran hombre de la economía en el país como es el licenciado José Luis Parada. Muchas felicidades por, por, por, esta, eh, por esta nueva función, este nuevo desafío profesional para usted y para todo ese equipo que lo acompaña y yo creo que con el aporte de ustedes, el aporte del empresariado, eh, la respuesta de eh, los tres niveles del Estado más la población, vamos a salir adelante, con, con, con fe, con optimismo y con profesionalismo, sé que lo vamos a lograr. Hablemos un poquito, eh, licenciado Schling, sobre el tema de, de, de los bonos. Eh, se ha pagado ya un buen, un buen porcentaje de los bonos a, a la población, tomando en cuenta de que hay dos o tres bonos. Está el bono familiar y está el bono eh, universal. ¿no? Sí, el primer bono que se creó, Roger, fue el bono canasta. ¿no? Ese lo comenzamos a pagar el viernes 3 de abril. El bono familia, que es el que se le asigna a los niños de primaria, secundaria y del nivel inicial, se lo comenzó a pagar para el nivel de secundaria el 15 de abril y el 22 de abril comenzamos con el, el ciclo primaria. Hasta ahora, Roger, hemos estado pagando alrededor de 2.400.000 personas, ya han ido a cobrar su bono en solo 15 días lo cual hace de que más o menos el Tesoro haya erogado un gasto aproximado de mil millones de bolivianos para poder realizar estos desembolsos, ¿no? Para que sepamos un poco la diferencia, el bono Canasta Familiar fue el que se le asignó a los tres grupos de, de personas vulnerables en nuestro país que percibían un bono, como es el bono Juana Surduy, el bono de Discapacitados y el bono de la Renta Dignidad. Aproximadamente son 1.2 millones de personas que se benefician con este bono. Ya a la fecha han ido a cobrar este bono 530 mil personas, es decir, que estaríamos hablando que faltaría un poquito más de la mitad, alrededor de 670 mil personas más. Con relación al bono familia, el bono familia son los niños de primaria, secundaria y del nivel inicial. En los dos primeros ciclos ya se ha comenzado a pagar el bono, el universo de beneficiados son aproximadamente 3.2 millones de personas, tanto para los colegios particulares y los colegios fiscales, hemos empezado a pagar los colegios fiscales que de 2.8 millones de personas ya han ido a cobrar su bono alrededor de 755 mil personas, es decir, de que un poquito más de 2 millones de personas estarían cobrando su bono en las próximas dos semanas, porque no nos olvidemos que este bono recientemente tiene eh, alrededor de 9 días que se van cobrando no entonces, eh, ha sido un éxito en los desembolsos que se ha realizado del trabajo junto con la banca, hemos superado récord, Roger, en épocas normales eh, las personas que cobraban los bonos no superaban los 120 mil personas. El día de ayer hemos superado el récord de 252 mil personas han ido a cobrar su bono, ya sea el bono canasta familia o el de la renta dignidad. Y el día de hoy hemos alcanzado las 240 mil personas. Es decir, de que se está haciendo un buen trabajo. Es cierto de que hemos tenido en muchas entidades financieras eh, conglomerados de personas, muchas largas filas, colas pero esto obviamente se debe a que las personas eh, a veces se impacientan por ir a cobrar su bono pero sin embargo los recursos están garantizados, el bono se lo puede cobrar por los siguientes tres meses y esto eh, obviamente garantiza de que haya el cobro respectivo, ¿no? El tercer bono, Roger, que nosotros hemos lanzado ha sido el bono universal, que a partir del 30 de abril se va a pagar a los jóvenes mayores de 18 años que sean bolivianos nacidos en Bolivia y que no hayan percibido ninguno de los dos bonos anteriores de los sí, cuales estamos conversando, ¿no? Entonces, es, es un universo aproximado de 4 millones de personas que se van a beneficiar con el bono universal. ¿no? Con esto estaríamos llegando aproximadamente a 8.4 millones de personas con estos tres bonos, ¿no? Con las personas eh, que son mayores de edad, pero que son del sector eh, informal, eh, es decir, este... ¿No incluye para los carpinteros, los albañiles, eh, los plomeros, para todo este sector? Así, es, Robert, se benefician todas las personas que no tienen un salario una renta, ya sea del sector público o del sector privado. Entonces, se benefician todas estas personas informales o quizás que tengan alguna empresa unipersonal o que no están aportando a la afpfp ¿no? Ese es el universo de personas que se ha analizado y se les ha asignado alrededor de 4 millones de personas que se beneficiarían con el bono universal, hay un televidente que pregunta, yo tengo una empresa pequeñísima, pequeñísima, eh, pero estoy al día con eh, mis impuestos y con todo. Ten, eh, no, no, no tengo trabajo hace dos meses y con esto de la cuarentena me dice, eh, estoy peor, ¿tengo derecho a cobrar este bono? Pregunta. Sí, tiene derecho a cobrar el ah, bono, ah, ah, porque ah, no está espérame. haciendo aportes por dos meses, no tiene un contrato y no tiene un salario, ¿no? entonces sí tiene derecho a cobrar el bono universal. Si ha hecho su aporte a las AFPs, ¿ya no tiene derecho? En caso de que sea un, eh, una persona que reciba sueldo o salario con aporte a AFP, no tendría derecho, obviamente, al bono universal. Si es independiente, ¿sí tiene derecho? Si es independiente, tiene derecho porque no han realizado los aportes por la cuarentena y porque, eh, obviamente, no han tenido los ingresos en estos 40 días, ¿eh? Para que quede claro también, para que la gente no se desespere y, y no vaya y haga las largas filas y con el riesgo también de, de contagiarse, hay mucha gente que prefiere quedarse en casa. Se mantiene este bono que va a ser durante tres meses, eh, la vigencia es de tres meses. Sí, para todos los bonos, Roger, va a ser tres meses, 90 días la vigencia de los bonos para que puedan cobrarlos. Y esto también pensando de que muchas de las personas quizás no tienen su célula de identidad o de repente la libreta de los niños no está sellada o probablemente ha habido algún cambio. Entonces, para que puedan, en la medida que se levante la cuarentena en las próximas semanas o en las próximas dos semanas, dependiendo de lo que diga el equipo consultivo especialista en el tema de salud, para que se levante la cuarentena, se le da ese lapso de tiempo, regularicen sus trámites, puedan obtener sus papeles, inscripciones respectivas y puedan ir a cobrar los bonos respectivos. ¿no? Muy bien. Para que quede claro también, eh, en el, eh, pasándonos a otro tema, en, el te eh, en lo que respecta a los créditos, a las deudas con el sistema financiero, hay, hay un tiempo de espera para aquellas personas que tienen deudas con el banco, ¿no? con la banca. Sí, entre las medidas que se ha adoptado, eh, los créditos de las personas eh, se han diferido durante los próximos tres a seis meses. Mínimamente son tres meses. ¿no? no se les va a cobrar ni los intereses, ni el capital, ni se les va a asignar multa a las personas que son eh, que tienen crédito. ¿no? De la misma manera, también para la, el diferimiento de pago de los impuestos, el impuesto a las utilidades de las empresas que se vencía este fin de mes de abril. Tendrían, se ha diferido también para los próximos meses no es decir, esto con el afán de alivianar la carga social a las empresas, si nos ponemos a pensar son 1500 millones de dólares el, el impuesto a las utilidades de las empresas que se le está alivianando al sector formal de la economía y a todos los que realizan su pago de impuesto a las utilidades de las empresas, de la misma manera también se han diferido los pagos del impuesto al valor agregado y el impuesto a las transacciones esto con el afán de que pasemos este bache, no tengan esa carga social las empresas y podamos so sobrellevar estos 40 días, dos meses que vamos a estar obviamente con las actividades económicas prácticamente paralizadas, a excepción de algunas, para que podamos obviamente darle ese respiro al sector privado y no nos cueste levantarnos eh, eh, en los próximos meses y podamos reactivar todas las actividades económicas de manera normal. ¿no? Pregunta otro televidente, en Tarija las cooperativas han apoyado a su pueblo en el, en el tema de la cuarentena. ¿Qué no ocurre esto en Santa Cruz y también con las telefónicas que ya están cobrando? Indicar, ¿no podría el gobierno llegar a algún acuerdo con estas instituciones? El gobierno ha garantizado lo que ha sido los pagos lo que va a ser el pago de los servicios básicos con relación al agua potable, energía eléctrica y gas estamos hablando alrededor de 800 millones de bolivianos de los próximos tres meses por el pago de estos servicios de facturas por ejemplo en un 100% de 1 a 120 bolivianos, de 120 a 300 aproximadamente un 50% y así sucesivamente entre 1 y 120 bolivianos estamos hablando del de 70% de las familias de todo el país es decir, de que es un aporte importante por los próximos tres meses para alivianar a la familia también este pago que son alrededor de 2.600.000 hogares en todo el país, no entonces ese trabajo hemos realizado desde el gobierno nacional ahora respecto a lo que es la telefonía y algunos otros servicios como el internet eh, se está trabajando también en conjunto con las telefónicas a nivel departamental tanto en Santa Cruz como en otras entidades para que no se haga el corte no y, y haya también un diferimiento de los servicios y algunas facilidades para los usuarios, no esto con el afán de que las empresas también puedan mantener su nivel de clientela, ¿no? Porque el día de mañana, si se quedan sin clientes, construir nuevamente esa demanda del servicio va a ser mucho más complicado que hacer un sacrificio actualmente por este bache que estamos teniendo por los efectos, obviamente, del coronavirus. Un problema que no es ocasionado obviamente ni por el gobierno ni por ningún ciudadano, sino es una pandemia que se ha propagado a nivel internacional y que todos los países de América Latina hoy Hoy en día estamos enfrentándolo. Prueba de ello que todos los países sudamericanos han creado sus propios bonos. En el caso de Brasil y Chile, por ejemplo, han asignado bonos de alrededor de 60 dólares. Nosotros en Bolivia, uh -huh. nuestros bonos están superando los 70 dólares. Entonces, estamos de acorde a las políticas, obviamente, que se están uh -huh. aplicando a nivel Latinoamérica para poder sobrellevar esta pandemia y esta crisis del coronavirus. Dice, ministro, eh, hay una pregunta, eh, hay muchas empresas eh, prestamistas, pero hay una que es muy conocida eh, en toda Bolivia, que se llama Prenda Más, eh, dan créditos por joyas, dice, eh, un televidente dice, me dijeron que el único beneficio que es es que no entra el crédito en mora, pero cuando se levante la cuarentena se tendrá que pagar el total de los días que no se pagó, parece que no están flexibles en esta empresa, que se prenda más. Sí, hay algunas financieras que con relación a garantías específicas en especie, tienen otra metodología de trabajo. ¿no? El decreto el cual el gobierno ha emitido se refiere principalmente al sistema financiero. No, eh, no se ha visto eh, la posibilidad de trabajar con este tipo de cooperativas o con este tipo de empresas que en base a garantías en especie realizan algunos préstamos. De todas maneras, vamos a ver la posibilidad de, tra de transmitirle esta inquietud a la ASFI y a SOBAN para ver eh, qué alternativas se podrían trabajar y que también les llegue el decreto de poder diferir ¿no? sus pagos en los próximos meses y que no se les asigne ni multas, ni intereses, ni cobros de capital a estos créditos con garantías en especie. Porque hay muchas financieras, hay muchas cooperativas que deberían unirse a, a, al sistema bancario eh, con esta medida, ¿no, viceministro? Sí, hay una asociación de bancos que es ASOBAN que une a todo el sistema financiero hoy en día están prácticamente mucho más sólidos que antes de que haya ocurrido los problemas de octubre y noviembre, el nivel de liquidez se encuentra a los años al, del año 2010-2011 aproximadamente. Buen nivel de liquidez. Se ha inyectado gran cantidad de recursos. Tanto el Estado boliviano, a través del Tesoro, ha inyectado recursos con la erogación de los diferentes gastos y, e inversiones que se han ido realizando. Además de que también ha habido una recompra ¿no? de los bonos a través de política monetaria no convencional. Y esto ha hecho de que el Banco Central se haya vuelto acreedor de los bonos y le haya inyectado recursos a todo el sistema financiero. Con esto consolidamos a todo el sistema financiero y prueba de ello ha sido de que no hemos tenido ¿no? sobresalto en la inflación con relación a los precios de los artículos de la canasta básica y todos los artículos que se miden en el ponderador de inflación. no Y tampoco hemos tenido la demanda de dólares porque, gracias a Dios, eh, hay una sostenibilidad en el empleo, hay una sostenibilidad en los recursos que tienen las empresas. Viceministro, hay más preguntas, así rapidísimo. El señor Lozano pregunta si se alarga la cuarentena y si es así, dice, ¿qué medidas adicionales se tomarán para cuidar el empleo? Bueno, la cuarentena tiene como punto de inflexión el día 30 de abril. ¿no? A partir de un informe que va a realizar el equipo técnico que trabaja especializado con la presidenta, se van a tomar las determinaciones de que si se si alarga o cómo se va a volver a la normalidad en la economía. Seguramente se hará de la forma más adecuada posible, escalonada, para que no se afecte ¿no? a la salud de los bolivianos, porque no serviría de nada de que hayamos tenido toda esta cuarentena, el sacrificio que han hecho todos los bolivianos, si el día 30 todas las actividades económicas salen a la calle y van a correr el riesgo, no toman las medidas de bioseguridad y se contagian con el virus, ¿no? Esto sí sería catastrófico, ¿no? Entonces, el 30 de abril vamos a tener el primer informe por parte de este equipo técnico especializado y a partir de ahí van a verse las medidas que se van a, a, a tomar, no No hay que olvidarse que también el gobierno ha sacado dos programas de alivio principalmente a las pequeñas empresas a las pymes, ¿no? que una se refiere a los salarios del mes de abril y mayo, donde se le va a poder recurrir a este fondo que se ha creado para los salarios y se los va a poder diferir en un año, año y medio, con periodos de gracia para las empresas para que puedan hacer la devolución de estos préstamos ¿no? y el segundo fondo es la sostenibilidad del empleo para los siguientes cinco años, ¿no? Alrededor de 720 mil eh, eh, vendría a ser empresas unipersonales, se beneficiarían con este programa de alivio, principalmente para eso, ¿no? Roger, para disminuir obviamente el desempleo que se ha venido gestando, ¿no? Por efectos del coronavirus en todos los países. Estados Unidos, por ejemplo, en la última semana ha tenido 10 millones de desempleados, ¿no? Entonces, estos aspectos son los que venimos trabajando también en nuestro país, que no escapamos, no somos una isla. Y no escapamos, obviamente, de todos estos problemas económicos que los están viviendo todos los países en el mundo. ¿no? Pero eh, hay números, hay datos que son alentadores, es decir, para que no ocurra la catástrofe del desempleo en de nuestro país... Sí, Robert, yo diría que sí, porque primero que nada tenemos un sistema financiero sólido, se van a tener los fondos eh, financieros a los cuales van a poder recurrir principalmente los pequeños eh, empresarios, pequeños medianos. Con el, los empresarios grandes ya tocamos ese tema del alivio del diferimiento de pago de impuestos. También va a haber el acceso principalmente a la banca para poder dar sostenibilidad y obviamente el gobierno por su parte está trabajando en lo que viene a ser eh, la generación de ingresos no eh, tenemos que trabajar en tres aspectos muy importantes, primero que nada la diversificación de las actividades económicas, no podemos seguir dependiendo de lo que son los recursos de hidrocarburos ¿no? realmente se tiene que hacer un trabajo serio con lo que viene a ser la producción agrícola que tenemos grandes potencialidades Bolivia tiene alrededor de 30 millones de hectáreas para poder explotar en lo que viene a ser nuestros productos nuestros granos, nuestros alimentos no. y solamente estamos utilizando seis millones de hectáreas, es decir, apenas un 20%, ¿no? Entonces tenemos hacia dónde crecer y poder generar mayor cantidad de alimentos, ese es el primer aspecto, segundo, el tema de utilización de eh, biogenéticas semillas mejoradas, ¿no? eh, los biocombustibles, lo que viene a ser la semilla transgénica para mejorar los niveles de productividad, ¿no? y un tercer aspecto, obviamente, el trabajo minero, no tenemos que consolidar de una vez ese trabajo con el tema del litio, es una beta muy importante que podría ser el futuro de nuestro país, lo mismo, seguir explotando el tema del acero y hacerlo, obviamente, de una manera responsable, no como los proyectos que se hicieron en el anterior gobierno que no tienen ningún beneficio, ahí tenemos la planta de urea y amoníaco, todo lo que ha sido por ejemplo el tema de la planta separadora de líquido, la regasificadora, sobredimensionado tantos ministro, proyectos, obras fantasmas, obviamente que no benefician en nada a la población. Ministro, entonces eh, el tema agropecuario, el sector agropecuario, la industria y el litio serán eh, los elementos de, de punta de lanza para... Impulsar la economía para recuperar y e impulsar la economía boliviana, me parece muy bien. Vamos con la última pregunta, por favor hay mucha gente que está participando, pero ya el tiempo, el tiempo se nos va, está el señor Vázquez, dice, ¿se paga la cuota mínima de la tarjeta de crédito por el consumo o habrá tolerancia igual que los créditos? Sí, va a haber tolerancia para todos los créditos, también para las tarjetas de crédito, no porque son créditos consumo que también incluyen en el decreto y se difieren mínimamente en tres meses. Eh, hay otra pregunta, eh, me parece importante también. La mejor manera, dice, evitar el desempleo y la quiebra de empresas es comprando productos bolivianos, dice. Sí, uno cierto, de los ¿no? incentivos en los programas que estamos trabajando justamente es compro mi producto boliviano, ¿no? A través de esta compras, que vamos a realizar una especie de feria a la inversa, vamos a incentivar a los pequeños productores, medianos y grandes también, ahora lo estamos viviendo, por ejemplo, en el tema de los barbijos, no mucha gente muy inteligentemente ha empezado a elaborar sus propios barbijos, a comprar telas y ha hecho los barbijos obviamente de manera casera, que también son importantes, porque en muchos de los lugares donde se adquirían estos productos ya fueron eh, agotados, ya no, no tienen stock entonces muy, en muchos supermercados usted encuentra ¿no? el tema de barbijos en las calles, encuentra también los productos tradicionales para combatir, ¿no? principalmente subir las defensas de los ciudadanos, que es lo que requiere para eh, no contagiarse mucho de este virus. Licenciado Carlos Slim Ruiz, Viceministro de Tesoro y Crédito Público, muchas gracias por este contacto. Lo vamos a comprometer para una próxima entrevista porque... Estos son los temas de la gente, es eh, tema que nos interesa a todos, el tema de la economía, y hay mucha gente que se ha quedado todavía en, en lista de espera para responder a las preguntas, pero nuestro tiempo eh, es muy breve, y, pero eh, en una próxima oportunidad, y obviamente gracias a la gentileza suya, vamos a poder extendernos más. Gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted, Roger, por la invitación y claro que sí, siempre dispuesto para atender las consultas que sean necesarias. Ya tiene mi número y estamos disponibles 24 horas 7 días todo el año. Un abrazo, un saludo a toda gracias. la población.